Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta cápsula de Bio Ángeles, la guía a través del oráculo. Te doy la bienvenida a este día maravilloso. Y es maravilloso por el simple hecho de estar vivos, por el simple hecho de que existes. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro Arcángel Zadkiel, que con su rayo de luz morada nos acompaña el día de hoy para transmitirte el mensaje. Nos hemos preguntado, ¿cómo poder mejorar la relación con todos los que me rodean? Bueno, pues nos ponemos en disposición, nos tomamos de la mano de Dios, nos tomamos de la mano del Arcángel Zadkiel, y abrimos nuestro corazón para poder recibir esta guía con amor. Él te contesta. La principal eh, obstáculo por el cual eh, crees que tu relación con los demás no es favorable o tienes que mejorarla es por la creencia de la culpa. Hoy te piden, experimentes esta liberación, que comprendas que esto solo es una ilusión. La culpa es... Son todas tus percepciones, son todos tus reflejos que ves de ti mismo en otras personas. La culpa no existe. Solo eres responsable de cambiar tus pensamientos erróneos, como son eh, la creencia de es que debo de, es que tengo que, es que, y si le digo que no quiero, se va a molestar, o tengo que poner ciertas máscaras para tratar de agradar a alguien, porque si no, entonces, chin, se van a molestar conmigo. No, es momento de liberar y de cambiar todos estos pensamientos a pensamientos rectos. ¿Qué quiere decir esto? A pensamientos que sean eh, de de paz, que escuches a tu alma, que encuentres esa paz, que seas auténtico contigo. Cuando experimentas esta conexión con tu alma, es maravilloso porque empiezas a sentir una liberación, empiezas a, a sentirte y a fluir más tú. La culpa lo único que hace es que crea una enfermedad. Y no ves lo que te, la vida te ofrece. Entonces hoy te dice eh, el arcángel que liberes todos esos pensamientos, toda esa ilusión de que eres culpable. La, la culpa es solo una ilusión. Y te, y te dice que vivas en armonía y que dejes de cargar lastres. La armonía, fíjate, te dice vive en paz y en equilibrio. Es, es esta sensación, es esta, es esta forma de escuchar a tu alma, ser sencilla, simple, encontrando su propia vibración para conectar con Dios y fluir con el universo en amor y equilibrio, sencillez absoluta, la simplicidad te conduce a la paz. No tienes que tratar de agradar a nadie. Recuerda que todos ellos son espejos tuyos. Entonces hoy libera toda esa ilusión sobre la culpa y vive en armonía. Mantén un equilibrio y una conexión con Dios y el universo. Te dicen también que dejes de cargar lastres. Estos lastres es una carga que te roba muchísima energía. Y lo único que hace es que no crezcas y te estanques. Entonces, no cargues eh, mentiras impuestas por otros que te creíste. Aléjate de la mentira y enfócate en tu alma. Libérate de expectativas que te han llegado de otras personas. Cuando te permitas ser verdadero por lo que realmente eres, desaparece toda sombra y se presenta la verdad en la luz. Hoy tu arcángel te dice, no tienes que agradar a nadie, simplemente tienes que escuchar a tu alma. Ella es la única que te va a indicar ese camino de paz y de tranquilidad. Sé auténtico y sé leal a ti. Recuerda que ellos o los demás son espejos tuyos y en ellos pones reflejos y sombras que requieres sanar. Entonces simplemente observa y libera. Libera. Hoy. Vamos a hacer una pequeña oración para podernos liberar de toda esta eh, energía. Entonces, cierra tus ojitos y vamos a decirle, Poderoso Arcángel Zadkiel, te pido que con tu fuego, con tu rayo violeta, me cubras y me ayudes a liberar todos estos pensamientos y sentimientos de culpa, que lo único que hacen es que yo mismo estropeé mi proceso. Te pido me ayudes a transmutarlos en pureza. Elimina de mí las palabras no puedo, tengo que o es imposible. Hoy decido perdonarme por ser yo mi propio obstáculo para este proceso de sanación me libero de todas esas ilusiones y me tomo de tu mano y te pido no me sueltes gracias, gracias, gracias hoy simplemente fluye hoy suelta ilusión y vive en armonía yo me despido y nos estamos viendo en la siguiente cápsula que tengas un bendecido día